Qué pasa chavales, bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cards Estoy a la espera de que salga nueva información y por qué no la nueva actualización de Clash of Cards Mientras tanto os traigo este vídeo en el que he ahorrado 1600 monedas con las que voy a abrir máquinas con vosotros Y después de esta pequeña apertura de máquinas jugaré un poco con la legendaria que me salió el otro día, el submarino Así que qué tal si empezamos ya, allá vamos primera máquina de premio a ver lo que sale, no estaría mal otra legendaria porque no otro submarino épica, ni tan mal a ver lo que es le damos ojo, bueno, la mejoramos ni tan mal tenemos que ir ahorrando también gemicas para cuando salgan los nuevos coches comprarlos con la gemas. siguiente a ver qué toca ahora Morada. Mientras no salgan comunes, para A ver el camión. Bueno, lo mejoramos al máximo. Ya pocos poco coches nos pueden tocar. Nos tenemos casi todos. De 60 de 66. Ni tan mal. Bueno, vamos a seguir. Siguiente máquina. Vamos no. otra morada. Bueno, de momento bien. Podemos tirarnos ha sido el vídeo. Si no nos sale una legendaria, al menos me dos gemiques. Ahí está. Go go go go. común. Ya estaba tardando en salir. Ojo, el camión, el furgón Swatch esta la tenemos al 2 porque salió hace poco. Siguiente. Y... Otra común. El insecto, bueno. Nos dan una gemas nada más. A ver si nos salen nuevos coches. ¿Y por qué no una legendaria y subimos al menos de nivel? Va a estar complicado. Ahora vemos lo que nos falta Otra común Vamos A ver lo que es Triciclo Bueno, la genita. Nos falta 700 de experiencia para subir de nivel ¿Por qué no? A ver si hay suerte Y subimos Morada Bien A ver, a ver Dale lila, lo que nos da oh coche de rally bueno que os recuerdo a los que sois nuevos en el canal que me dejáis en los comentarios si queréis que suba algún vídeo que yo intentaré subirlo si es buen contenido claramente solo cosas serias a ver, dejar un like os lo pido siempre en todos los vídeos pero es que me ayuda mucho a crecer otra común. Ahí está. Músculo, bueno, al 4 más 10. 60 de experiencia. 7 eh, máquinas que quedan. Se puede venir la épica, venga. Legendaria. Oh, ah. Común. Vaya, vaya, truño. Vaya, Truño. Camión de tropa. ¡Wow! Lo que quería. Lo que quería. A ver si hay en este. Otra común, macho. Vaya por saco. Otra vez el músculo. No, que ya lo tenemos máximo. 241 gemas. Ni tan mal, eh. Con esas gemas ya podría abrir dos legendarias prefiero guardármela para abrir coches o nuevo contenido en la próxima actualización que ya os digo que le queda muy poco estaros muy atentos al canal porque el primer día que salga os prometo que voy a tener vídeo para subir si no, si queréis estar al día suscribiros darle a la campanita porque si no le dais a la campana no sale la notificación de que subió vídeo. Una gema. Espera, venga. Si no sale legendaria. Al pelo. Hacho, tío. Pero qué mierda. Otra común. Hemos no empezado bien. Pero vamos a acabar con comunes. Bueno. Vamos a mejorar un poquito. Wow, y es que siguen saliendo comunes Señor y sí, que ya la tengo Venga, dame la gema Ahí está, venga Última máquina No creo que salga nada Pero los sueños, sueños son Venga, una legendaria Ahí veo mucha amarilla Mucha bola amarilla ¡Ah! Lila Bueno No le vamos a hacer tampoco un frío Ah, salió el autobús de no doppler y ya está nos vamos a coger el submarino y nos echamos un poquito aquí vamos a, aquí? ¿Sí? ¿A poner una pinturica guapa ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? y nos vamos ahí al parque acuático. Venga que le pega. Lo que he dicho chavales. Pronto habrá nueva actualización. Y si no os queréis perder nada. Darle a la campanita. Suscribiros. Dejarme un like. Sabéis que me ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. After all is said and done, and I know Sure